¿Qué tal amigos de las redes sociales? El día de hoy estamos en el municipio de Cardonal y estamos en el santuario que para que tengamos más o menos idea de lo, de lo que les estamos hablando, vean nada más, qué maravilla es lo que tenemos de, de vista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Este, pues Mi nombre es Elia Quijano, soy este, Secretaria del Comité de, de la Iglesia y pues bienvenidos, este, les mostramos a nuestra iglesia, es, ah, que data del siglo XVIII A ver, data del siglo XVIII Sí, tenemos este retablos, eh, pues el principal lo acaban de restaurar hace como dos años Este Y los que tenemos a los costados, pues nos faltan Que son estos, eh, ¿no? Ajá. Se están restaurando eh, hasta ahorita no hay un proyecto para restaurar este esto. Necesitamos meter un proyecto para que lo autorice. Este, pues sí necesitan la restauración. Este, pero igual tiene que ser algo pues que no le quite la esencia, que no le quite la legitimidad de los retablos. Este, Así pues, es. Vean qué belleza. En Hidalgo tenemos mucha fe. El turismo religioso es. Es una parte muy importante para todos nosotros, para todos los hidalguenses, para la gente que gusta. De venir a relajarse, a sentirse bien, a encomendarse. Síguenos platicando. Pues sí, este. Este, En los retablos este, que están a un lado del retablo principal, está la historia del Cristo que se renovó aquí en Santuario. Ajá, este, Es como un libro que si nos acercamos, podemos ver cómo surgió este, esta restauración de este Cristo por la cual hicieron esta iglesia. Muy bien. Eh, ¿Cada cuando tienen aquí, eh, digamos, sabía de, de, de que bajan al, al santo? Ok. La fiesta del Señor del Santuario este, es honor al Cristo que, que está a su altar aquí. Eh, este Cristo, su fiesta es en marzo, eh, es el quinto viernes de cuaresma, es una fecha movible, este, ya se hace eh, una semana de fiesta y al siguiente miércoles este, se hace una procesión de aquí a Cardonal, se lleva caminando, está tres semanas en Cardonal y regresa, este, ahorita va a caer el 19 de abril, eh, regresamos con el Cristo a su casa. Más o menos, cuenta, ¿cuántos turistas Visitantes vienen a Cardonal, precisamente a, a esta festividad eh, Se habla de miles, se habla de miles, es este incontable la gente que, que asiste no hay, eh, no hay una cifra no que digamos No hay una cifra exacta, no, este, llega a ver, pues sí, mucha gente no nada más de Hidalgo Viene de, de otros estados, Zacatecas, este Estado de México, Michoacán Que nos, este, nos han comentado que vienen de, de, de hasta allá a ver, este, al Cristo, que pues es muy milagroso. Ajá. Este. ¿Cuál es la parte que nos quieres mostrar? El retablo este, es A otro ver. Cristo que tenemos aquí. Su fiesta del Cristo del Señor de Santa Teresa, este, se hace en mayo, el 19 de mayo, este, se hace una fiesta del Señor de Santa Teresa, que es un Cristo que teníamos aquí en santuario, eh, estaba muy deteriorado, entonces, este, habían optado por por este, enterrarlo, por quemarlo, pero no se llevó a cabo porque este Cristo dice que no se podía enterrar si no se moría alguien para enterrarlo junto a esa persona. Entonces hubo mucho tiempo que no se murió la gente para que no se enterrara y posteriormente este, había sequía y dicen que pues, la gente pedía que sacaran al Cristo en procesión. Eh, entonces este, el, obispo, el sacerdote que estaba no quería porque estaba muy deteriorado, pero pues... La gente lo tuvo que sacar y empezó a llover. Fue uno de sus primeros milagros que ocurrió. Eh, después dice que ya lo tenían en una capillita y escuchaban gemidos y llantos. Y cuando vieron, se restauró solo. Entonces, estos cuadros datan de su restauración. Ajá. Extraordinario lo que estamos viendo y también todo lo que nos estás platicando. Es poca lo, lo que yo sé de la historia, pero tratamos de recabar con nuestros antepasados para conocer más de la historia de, de la iglesia que tenemos aquí en el santuario. Una invitación, una, una invitación que quieras hacerle a, a los visitantes, a los turistas. Estamos eh, ya muy cercanos a lo que es las festividades de nuestro de la Semana Santa y pues por, para que puedan y que tengan esta oportunidad de venir al Cardonal de, de Pachuca. Hasta el Cardonal nos hacemos alrededor de una hora y media de, una hora y media. No, no. de, de, de Ixmiquilpan, Hidalgo. Acá nos hacemos como unos 40 minutos. 45 minutos. Esto quiere decir que tenemos eh, una gran oportunidad de recibir a muchos visitantes y turistas en estas fechas. Claro que sí, pues este, los invitamos. Las puertas de la iglesia están abiertas este sábado y domingo de 9 a 5 de la tarde pero en estas fechas este, de fiesta estará abierta jueves, viernes, sábado, que son las fechas importantes este, que se hacen eventos aquí. El día jueves tenemos la misa de lavatorio de, de pies, el día viernes vía crucis y el día sábado la misa de resurrección. Y pues están todos cordialmente invitados. Este, si la iglesia está cerrada, este, se les puede venir a abrir y con gusto se les permite pasar a observar todo lo que tenemos y también con fe a visitar a nuestro Cristo. Gracias y pues aquí los esperamos con las puertas abiertas, los brazos abiertos. Muchas gracias, qué bonita invitación y pues bueno, ahí está.